Señores, ustedes saben que eh, la semana inició con el escándalo de, de César el Abusador y... Nuestro amigo. Todo lo es, que... tu este amigo? Nuestro amigo, Digo, no, no, no, pues, este amigo Yo eh, le pido al señor Jesús que no me llamen a esta hora. Eh, bueno. Lo que hay es que luego de que apresaron a César el Abusador, ustedes saben que la Policía Nacional, eh, la dirección, eh, eh, la DNCD, y el Ministerio Público, la Procuraduría, Se cita. estaban haciendo informaciones sobre el seguimiento que le estaban dando a César. ¿Pero qué pasó? Anoche, Alicia Ortega, en su programa, entrevistó al, parece, el jefe de la policía, Ay, hombre. comandante ¿Qué? de la Policía de Colombia, y, lo, y, que, y óyeme, luego de esa entrevista, le voy a decir, claro, lo, la autoridad dominicana quedaron como habladores, así que la palabra, ahí, dominicanamente, habladores, después de la Vamos a ver algunos cortecitos de lo que Alicia le pregunta al comandante. Realizar allanamientos en dos o tres sitios que hemos establecido previamente con las agencias federales. Nos enteramos a partir de esta actividad y hay una referencia sobre la presencia de esta persona desde hace varios días en la ciudad de Cartagena. Cuando recibieron este... de su actividad criminal en Colombia, gracias precisamente a la información que suministraba República Dominicana, con quien en conjunto a través de la comunidad latinoamericana y el Caribe de Inteligencia Policial, se estaba también realizando la búsqueda para su localización. La Policía Nacional tiene indicios de su presencia en la ciudad de Barranquilla, a unos 100 kilómetros de aquí de la ciudad de Cartagena, en donde también se presentó un episodio de sangre protagonizado por personas que trataron de quitarle la vida a César Peralta. ¿Cuándo entonces recibieron esa información de República Dominicana? A través de la comunidad latinoamericana y del Caribe inteligencia policial se generó una alerta a partir del eh, 25 de agosto aproximadamente, dando cuenta de la presencia de esta persona en algún sector de la costa caribe colombiana o de otro país en el Caribe. En el caribe teniendo en cuenta, pues, eh, eh, que huyó de República Dominicana. ¿Escucharon lo que dice el comandante? El comandante explica que la policía, las autoridades dominicanas lo sabían también. Eso es lo que él está diciendo, eh, eh, el comandante. Sabían de que César estaba interceptado en Colombia desde agosto. Que César no estaba en República Dominicana, como dijeron en, hace, hace pocos días. Es totalmente falso. Y las autoridades quedan como mentirosas, como habladoras, ahí. Que no sé de qué forma van a explicar eso. Porque según el comandante explica que desde agosto, y, y, y hay varias... Eh, en, en, a mí me atrevió, te explicaba de qué manera se, podía mo, se movía, en qué vehículo se movía. Especificaron eh, la marca del vehículo. se decide, el, el comandante también especificó que se movía en un momento de, de Colombia, en una lancha, para no hacerlo de manera eh, por tierra. O sea... Cómo las autoridades de Colombia hacen quedar en la fea a la República Dominicana. A las autoridades dominicanas. Mentirosos que son. Quedaron como mentirosos. Y eso es raro. ¿Eh? Quedaron como mentirosos. Y no solo eso. Ellos explicaban también que había pasado lo, un sucedido porque ahí fue que comenzaron a investigar que se le hizo el atentado a César abusador. Eso lo iban o, a llevar. O sea, eso lo iban a llevar, había un atentado que iban parece que lo iban a matar y eso hubo un herido. La persona y que lo protegía, la persona que lo protegía fue asesinada días antes de uh -huh. capturar a César abusador. Entonces, eso para que ustedes vayan viendo que en este país no se le puede creer a las autoridades. Y eso va conectado con todo, con la procuradoría, con todo lo que está pasando, que yo tengo mi no he podido utilizar el programa para poder decirle a su par de cosas ya a ganar está sucediendo con el señor Zapete. Pero eso es para que ese señor, el Procurador General de la República, debería estar hace tiempo preso o ya debería renunciar. Porque una gente que tenga tanta, tantos errores tan incompetentes como ellos, que como pasó con, lo de, con las mujeres, la, eh, los feminicidios que han pasado continuamente lo, lo, las cosas que están pasando en la Procuraduría. Con Miriam Cruz. ¿eh? Con la magistrada. Marín. Con la magistrada, que necesitaron su llamada. Lo que ya está pasando con lo, lo, la metida de pata que hicieron con el caso Odebrecht, la metida de pata que hicieron con todos los casos de corrupción. Yo creo que el Procurador, en vez de estar eh, hostigando al señor Zapete, mandándole abogaditos de, de televisión, que lo único que saben hacer es buscar cámara. Porque eso fue lo único que hizo ese señor con el caso de Emily, buscar cámara, más nada de ahí, no más de ahí. Y me, y no, y me importa un carajo que ahorita venga y nos mande un mensaje, o tú quieras estar mandándole a periodista a, a, a hablar pendejado por lo que yo dije. Pero es, eso es claro, tú lo que eres un busca cámara. Y con el caso, el caso de Emily, lo cogiste para buscar cámara, a ti no te importó nadie, eso es mentira. Y yo estás defendiendo a la Procuraduría, diciendo que Jean Alain es serio. ¿serio? ¿cómo va a ser serio si dice una cosa, si la Procuraduría dice una cosa, las autoridades dicen una cosa y, la, la, y, y las autoridades de República Dominicana y de Colombia dicen otra cosa y siguen cometiendo errores la Procuraduría, pero no, y este país sigue igualito, no, no, no pasa nada y las autoridades dominicanas siguen cometiendo más errores y más errores y más errores y esto sigue igualito no pasa nada, esto como, como la idea que está pensando es en la primaria en que Dianche, todo el mundo está pensando en eso y esta gente se están haciendo metidas de patas enormes, enormes, enormes. Y como esa que, que, que queda en vergüenza, después de esa entrevista que hizo Alicia anoche, queda en vergüenza las autoridades dominicanas. Gente así, de hoy, en Estados Unidos algo así pasa y renuncia al otro día, las autoridades. Renuncia al otro día. Pero esta gente no va a renunciar. Para que cerrarlo. Este, nadie va a renunciar porque saben que están blindados, Saben que no le va a pasar nada. Que esto se queda ahí. Y que ahí pasó. Pero no renuncian. En Estados Unidos, alguien hace as algo, algo así, o autoridades meten la pata así, y ya ustedes tienen que estar renunciando. Si no preguntan, en el caso que está pasando con, lo con las intervenciones de Rusia, en el caso de Estados Unidos. ¿Cuántos han renunciado? ¿Cuántas personas del FBI han renunciado? Para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo es así. La pregunta mía es, si pudieron interceptar el celular de la magistrada ¿verdad? Uh -huh. ¿por qué no interceptaron a, a este hombre? otra vez lo interceptaron pero no no no no, no pusieron creo yo eh, su granito de, de arena para poder atraparlo de, como pero se ellos ellos dicen que ese fue en, en noviembre pero la autoridad, ese pero en no... el mismo litín diario publicó que el, el, el jefe de la N.S.D. le dijo de todo al litín diario el mismo litín diario publicó me acuerdo eh, que la orden de captura de César se le había mandado a César antes de, eh, antes de, de, de, de llegar a, a, a, al, al lugar a César se le había mandado la orden de captura antes y usted cree que hubo una gente votada, cancelada por eso no, no hubo nadie no hubo nadie aquí lo único que importa a lo único que se le puede dar seguimiento y persecución es al que habla en contra del gobierno como el señor Zapete eso son lo único. Ahí, eh, tú, ahí son efectivos. Pero ¿Tú crees, ¿no? tú, tú crees que, tienen que ellos tienen que salir a hablar? Y, de, y, de, y de, si ah. tienen su razón, o desmentir la autoridad no, que, de, de Colombia. Hablando de otro no, Porque Ellos dicen que fue en noviembre. Desde agosto el, le están dando seguimiento. El procurador es experto en Colombia a este caballero. Desde agosto. Entonces la autoridad dice que la autoridad de aquí dice que fue en noviembre. Entonces el país necesita una explicación entonces ellos se tapan uno con otro porque aquí valen malos cheques que, que, que la palabra, la dignidad de la gente todo el mundo está esperando eso ah no, ellos se enfocan, habla tú mal del gobierno te caen atrás, te quieren meter preso te quieren callar la boca ¿Me entiendes? Pero, pero estamos en el ojo del huracán, del, del mundo porque ve donde lo agarran y ese hombre no tenía ningún indicio de que el que está huyendo no se pela ni, ni está gordo y colorado como él estaba ¿Me entiendes? No, realmente tuvo varios altercados en Colombia. Y eh, lo tuvieron a matar también. Porque no, eh, cabe no, destacar que tranquila. César el abusador no es un chivito, eh, fue, un, fue un enfrentamiento con, con, con otras personas de que hacen este tipo de actividades en Colombia. Incluso el hirió personas, eh, la persona que lo protegía, que se dice que lo sacó de aquí. Eh, fue, lo, lo mataron allá, también fue asesinado. No, porque la mano era es solo, se está mencionando porque él era el objetivo, pero ese hombre tenía un muñeco armado desde aquí claro. y no se fue solo. ¿Tú entiendes? No se fue solo desde aquí. Y yo le voy a decir algo. Aquí no importa, y, y, y, aquí no importa a César. Te voy a decir si quiero. Que César lo agarren y no lo agarre eso, al, al dominicano no le importa. La verdad, la verdad. A nosotros no nos importa eso. Al pueblo lo que le importa es que las autoridades tengan eficiencia en lo que hacen. Porque a ellos es que le pagan. Que la procuraduría trabaje, que la policía trabaje. Que ellos son los que ellos son los que uno tiene que preocuparse. Ahora buenas. Buenas tardes. Dígame. yo estoy escuchando mirando el programa de ustedes uh -huh. y en realidad eso es precisamente lo que ese corrupto gobierno quiere distraer la atención de todos nosotros con una situación que ellos saben cuál es la respuesta lo que pasa es que así nosotros nos alejamos de todo lo demás. Eso de Zapete mañana es una barbaridad, como una más de la que ha estado haciendo este gobierno de personas dañinas, que lo único que hace es dañar nuestra juventud y dañar nuestra sociedad. Así es. es así. Y, y nosotros le estamos haciendo el papel a ellos y el juego, preocupándonos por César el abusador cuando aquí se está devoronando este país. Y no es esa. Que Así agarren es. a César o no lo agarren. No va a solucionar nada del país. Como ella dice, nosotros Exacto. le seguimos el juego y ellos aprobaron en la el Cámara la que... un nuevo préstamo. Pero claro, claro que sí. Mi nombre es Kenia de Sangre. Yo le llamo de Puerto Plata. <risa> Muchas okay. gracias, Esto es Kenia. Un desastre. Gracias, es. gracias. Saludos gracias de, Puerto a Plata. A de Puerto Plata. Señores, nosotros estamos aquí gozando con que uh -huh. atraparon a César en Colombia. El gobernador buscando cámara y el gobierno aprobó un nuevo préstamo. Para, porque ya se lo gastaron, no hay presupuesto para el, el, para el presupuesto que el año que viene, porque ya se lo gastaron en la campaña de Gonzalo. Pero Gonzalo. es como yo digo, no es el problema aquí no es, es Gonzalo, es, no es Dique Gonzalo, el problema no es Gonzalo ni, ni César, el problema está aquí, en las autoridades, en que usted tiene que ver cómo están las autoridades. Y si esto sigue así, si personas como eh, como César y toda esa entramada duró tanto tiempo, es porque aquí en República Dominicana, señores, hay una corrupción grandísima. Y llegaremos a un, a un nivel de estilo México. Tienen que ver a México. Yo soy una gente que estudio mucho por eh, lo de lo, nar, la, la historia de los narcos de, de, de, de América, de Centroamérica. Y ustedes tienen que ver cómo es que ha empezado eso, ha empezado con la, por la vía, misma vía de la corrupción. Entonces, si siguen así esos modelos y, y no pasa nada. Ahorita, señores, César se va Y viene otro cabecilla y se va a quedar con el mismo puesto. Y va a seguir igual Porque el problema no es César El problema son las autoridades Que estamos más enfocados en caerle atrás a un periodista serio Como Marino Zapete Que en caerle atrás a personas que matan a las mujeres a Y hoy que pusieron beta de vana de romo Y todo eso Eso es lo de nosotros Eso es lo que nosotros queremos Eso es lo que nosotros queremos como país porque nosotros somos los que apoyamos todas esas la mundería. Hoy nos están diciendo nosotros, beban hasta que ustedes amanezcan. Y somos el país que tiene más accidentes de, de, de tránsito por, eh, por bebida alcohólica. Entonces, ¿de qué forma? ¿De qué forma tú quieres...? ¿Tú te quieres...? ¿Por qué? Porque estamos en elecciones. Queremos buscar la cosa todo bonito, todo doble sueldo, todo, todo bonito. Pero lo que le está pasando a Marino le va, lo puede pasar a mí, nos puede pasar a nosotros, lo puede pasar a cualquier canal, cualque, cualquiera. Porque a ellos sí se les persigue, pero a, lo, a los delincuentes no se les persigue. Y por eso es que uno cuando tiene dos pesitos se muda del barrio. No porque uno quiere, porque uno ama el barrio. Uno quiere buscar un sitio más seguro para que los hijos de uno crezcan mejor. Pero es el sistema que está contaminado. Es lamentable. <risa> I'm so glad